¡Hola! Bueno, como veis estamos aquí en un nuevo vídeo y os, hoy os traigo un unboxing de las baterías que me he comprado para la Wii y otra batería que me faltaba para el mando de la Xbox y un juego que es el of Duty Black Ops nada más es el 1, el 2 que no, no lo he comprado y bueno lo primero que voy a hacer va a ser abrir el, el mando de Bueno, la batería del mando de la Wii Que me lo, como veis lo he comprado en GameStop Y lo que viene son dos baterías Para dos, dos mandos solo De 800 mAh eh, Lleva el cargador Dos tapas para batería larga Dos tapas cortas el cable de alimentación y el funda, y dos fundas de policarbonato a ver, estas son las fundas, bueno la, se refleja ahí un poco eh, aquí tengo los dos mandos los dos tipos de mandos el de la funda más larga y otro más corta lo que voy a hacer va a ser probar las dos para ver cómo queda y bueno vamos a abrirlo esto me costó fueron aquí lo ponen 14 euros lo compré en el GameStop. vamos a abrirlo Esta tenemos las tijeras a cortar un poco mejor si sí, se abre, claro porque... Oh. y si consigo abrirlo porque se toma duro también ah, también os quería comentar que el vídeo anterior que he subido bueno, que subí hace ya una semana más o menos eh, es el del sorteo de unos cascos de Gaming De la marca Tazens Y una batería externa Que sería el segundo premio Que voy a sortear Y el El plazo sería hasta el 31 de enero Que sería cuando se termine el plazo Para poder participar Y lo que tenéis que hacer Aunque ya lo puse en el vídeo Es el primero suscribirse al, al canal Meterse En mi página web y ver las, las, sí, las, las bases de, las bases de sorteo y luego ya tenéis que tenéis que comentar abajo eh, pues tenéis que poner yo participo en mayúscula y ahí ya estaréis participando en el sorteo bueno, esto ya está abierto para carito esto es siempre lo que más, lo que más cuesta bien bueno, ya está abierto. A ver. A ver. Esta tapa que viene por detrás. La voy a dejar por aquí. Joder, no se va a escapar, ¿no? Voy a más precintado. Ahora. Vamos a ver. A ver. Tiene pinta de ser. La tapadera larga para el mando Ahora la probaré, la voy a dejar por aquí eh, Esta es la, la base para sujetar los mandos Para que se cargue Supongo que entre bien con la funda y todo No sé si entrará con la funda Esto lo dejo aquí Y esta, si sí, esta la corta Esta es la tapa corta para ponerla detrás de la batería Y ya pues al otro lado igual Esta es la corta Bueno, no, esta es la larga Esta es para la larga, que es un poco más larga <coughs> la corta y ya lo último que viene pues son las baterías para poner los mandos que pues dos piezas ahí juntas pero no, son la batería y luego la otra batería y ya por último faltaría la batería por último falta el, la fuente de alimentación se pues ha caído la, las instrucciones esto no sirve bien para nada bueno, queréis colocar la batería Entra el mando y, y poco más. Esto si sí sale. porque okay. Esto es un poco más raro rara. Está metido ahí. Fuente de alimentación más. Ah, bueno. Ya está. Esto sería la fuente de alimentación. Que lo conectaríamos aquí. Sí. Esto aquí. Y lo que no viene es para cargarlo. Ah, sí, vale, porque esto lo que tenemos que hacer es conectarlo a la Wii. Y luego ya esto lo enchufamos aquí, así metido, y ya haría los mandos. Lo que voy a hacer va a ser probar la batería y los en el, el mando pequeño. En el grande ya no hace falta porque ya sería lo mismo. Vamos a ver. Metemos la padera y metemos una de las baterías, que sería así, ¿no? O sí. Sea, sería así Sí, así en el de mando no, con el de batería y le pondríamos la tapadera corta que sería esta, ¿no? cierra sí. si, sí, pero bien, sí, pero la eh, tinta más rara y así sea no se queda nada. Y así quedaría el mando ya enchufado Para cargarlo Y bueno, lo enchufamos Y podremos jugar con él Esto dejamos hasta aquí Entonces lo cargaré y todo Y no sé si subiré algún gameplay de... de algún juego de la Wii Aunque ya no creo Pero necesito comprarme alguna capturadora o algo Para poder grabar mejor Porque ahora si me grabo... Bueno, esto lo he comprado en el game que es la batería para la Xbox y el Call of Duty. Ya está abierto porque me he comprado de segunda mano por 15 euros. Lo no pone ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Por 15 euros. Y esta es la batería que es como la otra que me compré y me ha costado 8 euros. Aunque no sé la capacidad que tiene porque aquí no lo pone, lo he leído. Y nada más que viene la batería y el cable de carga y ya está. Y lo único que pone es que se puede cargar mientras se está jugando. Que eso por una parte está muy bien. Aquí si lo abrimos. Esto va a ser más fácil de abrir, yo creo. Aunque tampoco mucho. Ah, también os, os iba a decir que de momento hay cuatro o cinco personas participando en el sorteo. Y yo creo que, como mínimo. Si no llego a la fecha límite y no hay 20 participantes o 15, no creo que haga el sorteo. Aunque dentro de poco intentaré pedir el, los cascos para ver si me llegan y ya lo, los enseño también en otro vídeo. Y la batería yo creo que la pediré ya cuando haga ya, haya hecho ya el sorteo y todo, que será mucho mejor. Ah, aquí pone lo que lleva. La batería tiene... 3600 mAh Tampoco es mucho, pero para jugar un par de horas. Está muy bien. <coughs> y ese es el cable. Que es como el otro, pero no sé si tendrá la misma longitud. No creo. Porque el otro me costó más caro. Fueron 12 euros. Mira que es más corto. Bueno. Y ya por último. El juego, aunque ya está abierto, todos sabéis que es el Call of Duty Black Ops Y pues lleva El, el videojuego Las instrucciones, lo que me he dado cuenta es Que lo he comprado de segunda mano y el juego está Nuevo vamos nuevo Como si no lo hubiese utilizado Pues igual Bueno, también os quería decir que si No os habéis suscrito Suscribiros aquí abajo Y si queréis participar en el sorteo Pues podéis participar, os metéis En el vídeo anterior y ponéis en los comentarios. Yo participo, darle a like y, y suscribirse, nada más que eso. Bueno, esto ha sido todo y espero que os haya gustado. Adiós.